Bienvenido usuario de YouTube. Si eres un jugador de Sonic Speed Simulator, te ha sucedido que te borraron todos los millones de pasos, miles de carreras, cientos de renacimientos, miles de enantamientos y entre más. Y ahora no sabes cómo volver a comentar porque la dificultad ha incrementado horriblemente. Bueno, la explicación a esto se debe, en pocas palabras, a que Gamefam ha tenido muchas polémicas y se han manchado por todas las malas decisiones que tomaron, las cuales no son relevantes para este video, sino más bien que han otorgado una ventaja especial a cualquiera que haya comprado un cametas en el juego, esto quiere decir que todo lo que haces en tres horas ellos lo pueden hacer en 10 minutos, el problema es que esto ha hecho vagos a los PyTorin y ahora suben cada vez más lento de nivel. En todo caso, este video va dirigido tanto a los no Paitouin confundidos que no entienden bien cómo recuperar todo rápidamente como lo necesitan, y también a los Paitouin que están gastando mucho dinero en nuevas mascotas inútiles que realmente no sirven, ya veas Sonic Chao, Valentino Chao, Shadow Chao, y un gran etc. En fin, sé que voy a ir demasiado al grano esta vez, pero es que es la cuarta vez que escribo el guión debido a problemas del editor, pero resumiendo un poco, soy miembro de un servidor de Discord que es el de la comunidad del youtuber Sherlock Tots y desde el Reborn me ha ayudado a los usuarios con información actualizada y técnica para tener los mejores potenciadores y así estar a un nivel alto, así como bugs muy curiosos que luego se divulgaron y hasta Juan Extgen habló de uno de los míos. Pero si algo se me ha quedado pendiente, es que decidí en vez de spamear a cada rato y a cualquiera que me pregunte una lista de las mejores mascotas y rastros, crear un servidor en el que toda esta información se encuentre bien ordenada por categoría, y así lo hice, me llegó un tiempo y aún no está completo, pero para la salida de Shadow puse al público oficialmente el servidor. Intenté hacer un spam inofensivo en lugares que se permitan para publicitar el servidor pero fue un fracaso, los usuarios que participan de ese servidor actualmente utilizan la información proporcionada que sirve bastante... Si bien en mi servidor voy agregando información en lo posible diariamente, las discusiones y demás no ocurren en ese servidor, sino más bien en el servidor de Sherlock Talks en el que soy submoderador. Así que si quieres apoyar el trabajo te recomiendo que, si tienes algo que aportar, te unas al servidor de Sherlock Talks que está en la descripción, y luego para tener toda la info oficial puedes unirte a mi servidor de Sonic Speed Simulator Reborn. Sin embargo, no puedo solo venir a decir como todo un random que tengo la solución a todos sus problemas, ya que no los tengo, así que para demostrar que no soy un randón cualquiera, dar información que es muy útil y sirve mucho para empezar. Lo primero que tenemos en estadísticas, son los potenciadores de experiencia, anillos dorados y tanto en forma de multiplicador, para aumentar estos multiplicadores debes conseguir una cantidad que el juego te dirá de experiencia de Frontiers entre comillas. Esta experiencia se consigue haciendo un renacimiento teniendo cierta cantidad de nivel. Yo, por ejemplo, para conseguir mucha experiencia de Frontiers lo que hago es, con mis mejores mascotas y rastros que multiplican más experiencia de nivel, doy una vuelta ya estudiada completa por todos los valles para agarrar toda la experiencia, y cuando termino tengo 160 niveles y hago revit para repetir el mismo proceso una y otra vez hasta tener miles de experiencia de Frontiers. Después tenemos las mascotas y rastros, estos lo que hacen es potenciar la cantidad de anillos dorados y experiencia que vayas a conseguir, luego en mascotas y rastros particulares tenemos potenciadores de evento, suerte, imán, y otras estadísticas que deben ser juntadas con una construcción de rastros y chaos que te pongas para conseguir muchos anillos, o mucha experiencia, o causarle mucho daño a un enemigo, yo y mis amigos a esto le llamamos bully por otro lado tenemos cuánta experiencia y anillos dorados te va a dar cada mascota mascota y rastro para esto necesitamos registro de cómo estaban las mejores mascotas en un inicio cuando aún no estaban fusionados y sin nivel y esas estadísticas las comparamos para buscar a cuáles mascotas y rastros nos conviene aumentar de nivel y fusionar los mejores rastros y mascotas están registrados en mi servidor para finalizar, les tengo buenas noticias a los coleccionistas de mascotas y rastros de antes que salga el reinicio del juego, ya que muchas mascotas de colección que antes eran inútiles hoy fueron buceados y ahora están entre los mejores. Ya ve a Setai, Keper, Chao, Detective Chao, Tiles Chao, Readers Chao, Ever Ring Chao, Electric with Chao, Hoji Trail, Sonic Speed Trail, Nebula Starbucks Trail, Hakodeal Trail, Bubble Trail, y un enorme etc. Si quieres que hable más a fondo y explicando cosa por cosa sobre todas estas cosas y más, házmelo saber uniéndote a los servidores, o suscribiéndote y dejando un like, ya que por más que parezca simple, soy una persona de no muchos recursos y esto es demasiado difícil de hacer para mí, así que sin más, recuerden no amargarse por tener que empezar todo de nuevo, a veces cuando hay un reinicio, las cosas se vuelven mejor de lo que eran antes. Hasta pronto.